Buenos días, vamos a dar comienzo al teórico 16 dentro de la asignatura Microbiología 1 al área de micología. Para ello vamos a comprender en el día de hoy las generalidades de la célula fúngica, la epidemiología y topografía de las micosis y la interacción célula fúngica con el hospedero. En esta diapositiva encontramos la bibliografía de acuerdo a la cursada que vamos a realizar y se, nos va a, se va a basar en los seminarios y clases teóricas de la cursada. Además, tiene una serie de libros que ustedes pueden consultar, de manera que van a complementar los datos que son vertidos tanto en seminarios y en clases teóricas, y van a aclarar algunas eh, cosas que no queden claro en la correspondiente temática desarrollada. Al final de la clase el alumno deberá eh, poder responderse a los siguientes objetivos. Deberá conocer la estructura, la nutrición y el metabolismo de las células fúngicas. Conocer las principales biomoléculas fúngicas por el interés que presentan, ya sea porque son blancos de acción de antifúngico o porque son, eh, inhiben los mecanismos de respuesta inmune de los pederos. Conocer los mecanismos de la reproducción fúngica, porque la reproducción es la base de identificación del microorganismo de los seres, eh, los hongos de la ubicación taxonómica en el reino Fungi, en la patogenia y en el diagnóstico micológico. Proveer de términos de uso frecuente en el área de micología. Vamos a destacar un poco la importancia que tienen los hongos en la, ser, en la vida del ser humano. Si nosotros tenemos en cuenta que los hongos son importantes en la industria alimenticia... ...¿por qué ellos son importantes en la industria alimenticia? Desde el momento que nosotros bebemos un vaso de vino una copa de cerveza o una bebida alcohólica, ellos participan en el proceso de la fermentación alcohólica para darnos esa bebida apetitosa, pero también si comemos un trozo de pan, ellos participan en los procesos que hacen que eh, la masa leude, que la masa se eleve. Además participan en el proceso de maduración de los quesos, por ejemplo, penicidio camembert en la maduración del queso camembert, eh, roqueforti roqueforte, la maduración del queso azul y además constituyen fuentes de proteínas ya que es conocido en la importancia en la alimentación que tienen los pleurotius o los champiñones. También los hongos participan en la industria farmacéutica. El primer antibiótico que se describió que fue la penicilina es, se obtiene a partir del el metabolismo del eh, Penicillium eh, notatum y este, que este fue descubierto en forma así accidental, eh, debido a que Fleming observó que en una placa donde estaba este microorganismo, no desarrollaban las bacterias y así se desarrolló la penicilina. También los hongos son productores de antifúngicos, o sea, hongos que producen sustancias que controlan a otros hongos. Pueden ser productores de vacunas, pero los hongos también intervienen en la naturaleza, ellos eh, son los eh, biodescomponedores por excelencia, o sea, la principal función que tienen a cargo los hongos es de descomponer toda esa materia orgánica que lleva a la superficie de la tierra, el exoesqueleto de los artrópodos, las hojas, los tallos de los vegetales, toda esa materia orgánica que cae sobre la superficie de la tierra es importante porque ellos la van a descomponer. Tal es así que hay autores que postulan que si no existieran los hongos, el hombre no podría sacar la nariz por encima de toda esa materia orgánica que se acumularía sobre la superficie de la tierra. Ellos actúan en condiciones ambientales, en condiciones de humedad y de temperatura, o sea, por ello la temperatura óptima de la mayoría de los hongos es alrededor de 28 grados y las condiciones ambientales son las que favorecen el desarrollo de los hongos. Ellos también participan de procesos que llamamos de biodegradación y participan en el biodeterioro de los materiales y de ahí la importancia que tienen ellos en la descomposición de nuestros propios alimentos. Este, bueno, también son productores de sustancias tóxicas, de toxinas. Entonces puede suceder que eh, los hongos eh, invaden sustratos, como por ejemplo puede ser un grano, y este, ellos en condiciones de humedad, de temperatura, eh, desarrollan sobre el alimento, sobre el sustrato y producen toxinas. Estas toxinas tienen la característica de ser termoestable y este, por más que se elimine por calentamiento eh, al hongo, eh, la eh, toxina eh, constituye el, el principal peligro en estos casos. Y acá lo que me estoy intoxicando es porque me comí la toxina, o sea, eh, es la ingesta de los metabolitos tóxicos de los hongos lo que estamos ingiriendo. Y este cuadro es lo que nosotros llamamos como micotoxicosis. Muchas veces eh, este, podemos ingerir un macro -hongo tóxico y esta ingestión de estos hongos tóxicos es lo que se llama micetismo. Por ejemplo, en el caso de amanita, que es la que está representada acá, un hongo que es alucinógeno, que puede consumirse en forma accidental o en ritos religiosos o culturales y puede causar desde alteraciones gastrointestinales hasta la muerte. Otro ejemplo lo incluye a especies de amanita muscaria eh, y otros, este, si sirve mexicana, el vela esculenta, son todos hongos que produce la ingestión de estos macrohongos produce lo que llamamos misetismo. Otro proceso que vamos a encontrar es que los hongos producen en el hombre es la alergia. Eh, pueden producir mecanismos de hipersensibilidad tipo 1, fundamentalmente asma y rinitis por especies fúngicas de la biota ambiental, por ejemplo, por especies de aspergillus, por especies de Penicillium, por alternaria. De la misma manera que se eh, produce estos mecanismos de hipersensibilidad por otros alergenos, como son el polvo, el polen eh, se produce por la presencia de los esporos que están formando parte de la biota ambiental. Algo que nos va a ocupar durante todas estas clases teóricas y estos seminarios, eh, en forma virtual o presencial, si tenemos la oportunidad, es la infección. O sea, el desarrollo de los hongos sobre los tejidos de los pederos. Como consecuencia de ese desarrollo del hongos sobre los tejidos de los pederos, Van a desarrollarse mecanismos de eh, respuesta inflamatoria y mecanismos de respuesta eh, celular o, o humoral. Eh, fundamentalmente una respuesta tipo TH2 eh, en general no es un proceso protectivo para los hongos. Entonces vamos a tener los procesos que llamamos la infección fúngica, o sea la mecosis. Las células fúngicas presenta un sistema de membrana que envuelve todas sus organelas, el núcleo, de ahí que hablemos que los hongos son organismos eucariotas. Existen dos tipos de talo el talo unicelular, característico de las células levaduras, y el talo multicelular, que es característico de los hongos miceliales o filamentoso. Así la célula fúngica se diferencia de otros reinos por su organización estructural, por su forma de crecimiento, por su forma de nutrición y por su forma de reproducción. Por su forma de reproducción se pueden originar propágulos que llamamos este, esporas o conidios, que puede ser de origen asexuada o sexuada. Por su forma de crecimiento podemos decir que los hongos crecen, en el caso de los hongos filamentosos, en forma apical, en caso de las eh, levaduras crecen en forma isodiamétrica. Acá en estas imágenes vemos el desarrollo en cultivo, en placas de Petri, de diferentes tipos de hongos. ¿Mm? Hongos filamentosos o miceliales y hongos levaduriformes con un aspecto más bien cremoso, húmedo, sobre diferentes medios de cultivo. Los dos tipos de talos que se observan en la célula fúngica, el talo filamentoso o micelial y el talo levaduriforme, globoso se encuentran todas las estructuras la pared celular la membrana citoplasmática mitocondria retículo endoplasmico núcleo nucleolo y podemos observar en esta imagen una hifa que corresponde a un talo micelial y en el cual se observan prolongaciones que salen desde la membrana citoplasmática y dejan un poro central de manera que esta hifa es una ifa tabicada. Mediante ese poro central viaja material citoplasmático y eventualmente los núcleos. ¿Hacia dónde? Hacia el extremo apical, donde se van a concentrar las vesículas. Estas vesículas son cargadas de enzimas y son las que van a permitir la nutrición fúngica y el crecimiento del hongo. O sea, la extensión de esa ifa. En, este, en el ángulo este, inferior izquierdo vamos a encontrar una eh, ifa eh, que eh, se encuentra tenida con hematoxilina y osina como consecuencia de haberse realizado una biopsia y se observa la ifa tabicada. El otro tipo de talo que nosotros observamos es el talo levaduriforme ¿m? y que este, se observa en esta zona, en la imagen en el ángulo eh, inferior derecho, se observan las levaduras y que las levaduras brotan originando lo que llamamos indias Estas levaduras se han obtenido a partir de un cultivo. La pared de la célula fúngica constituye la parte más externa en la gran mayoría de los hongos, está constituida por una estructura fibrilar y una matriz amorfa. Esa estructura fibrilar está constituida por un polisacárido que llamamos titina, y esa quitina es, es, es constituida por la N-acetilglucosamina. La matriz amorfa está constituida por polímeros de glucosa que tienen diferentes enlaces, como por ejemplo beta-1,3-glucanos, beta-1,6-glucanos o alfa-1,3-glucanos. Es importante que nosotros conozcamos el tipo de enlace que se encuentra en esos glucanos porque, por ejemplo, hay antifúngicos que actúan inhibiendo la beta 1-3 glucanosintetasa, que es la que origina el beta-1-3 glucano. Criptococos neoforman, en lugar de tener beta 1-3 glucanos en su pared, tiene beta-1-6 glucanos, de manera que aquí las equinocandinas que actúan inhibiendo la síntesis del beta-1-3 glucano no tendrían acción. Además de tener esta matriz amorfa. Esta estructura de eh, lucanos también tiene mananos, que son polisacáridos de manosa, calactosamina y además existen proteínas. En la pared de la célula fúngica existe un pigmento que es la melanina. La melanina lo va a proteger al hongo en las situaciones del medio ambiente de la eh, luz ultravioleta como nos protege a nosotros. Pero la melanina a nivel del huésped también cuando nos está invadiendo eh, tiene un efecto protectivo eh, sobre la célula fúngica. Evita así que eh, este, los intermediarios reactivos del oxígeno o intermediarios reactivos del nitrógeno actúen sobre la célula fúngica. De manera entonces que está actuando, impidiendo que daños letales de peroxidación eh, de, eh, se produzcan sobre, la célula, sobre los eh, componentes de la célula fúngica. La activación del sistema inmune constituye un paso crucial para el desarrollo de la inmunidad adquirida. La respuesta está mediada por receptores de reconocimiento de patrones, los PRR, que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, o sea, los PAMS. La pared celular fúngica es una fuente de PAMS, la cual promueve una respuesta inmune que puede resultar perjudicial para el hongo. Entre los receptores de reconocimiento de patrones, figuran de forma destacada los receptores de tipo TOL, los cuales reconocen con selectividad un amplio número de variados complejos de PAM, moléculas características de los microorganismos como los lipopolisacáridos, los mananos, los ácidos nucleicos. Tras el reconocimiento de estas moléculas propias del microorganismo por parte de los receptores de reconocimiento de patrones, en especial los Toll-like receptors, se desencadena una respuesta inmune al activar la producción de mediadores inflamatorios como un gran número de interluquinas, los interferones y el factor de necrosis tumoral TNF-alfa. La lectina 1 es un receptor de tipo lectina C. Es de importancia en el reconocimiento del beta-1-3 glucano presente en la pared fúngica. Este glucano es una potente molécula proinflamatoria. La melanina es un pigmento macromolecular que se obtiene por polimerización oxidativa de compuestos fenólicos como la L-DOPA y así es producida en especies de criptococo o por compuestos nitólicos como dihidroxinastaleno. Es producida tanto en vivo como en vitro. ¿Qué es lo que produce en el hospedero la melanina? Disminuye la, la producción de TNF-alfa, la linfoproliferación, disminuye la fagocitosis, el estallido respiratorio y la lice de microorganismos. Observamos el desarrollo de un hongo, como por ejemplo puede ser Fonsecaea pedrosoi, que produce eh, melanina, que es un hongo pigmentado de color pardo en un medio de cultivo, como puede ser el agar saburo, un medio que es utilizado en el laboratorio de micología para el desarrollo de los hongos. En este caso se observa la producción de eh, melanina por cepas de criptococo, ¿no? que aparecen de un color pardo, ¿eh? Este, por la producción de melanina. La pared de la célula cúbica está constituida por un polisacárido que es la quitina, que forma parte del componente fibrilar de la pared de la célula. Además de contener quitina, tenemos una sustancia eh, amorfa, que esa sustancia amorfa está constituida por otros polisacáridos, como son glucanos, mananos y proteínas. Podemos también decir que la pared está constituida por unas proteínas que llamamos hidrofobinas y estas moléculas de hidrofobina son de naturaleza anfipática. Monómeros de estas proteínas son escritados a partir del extremo apical del hongo y si la ifa sale al aire o emerge al aire se une a la pared y forma la que llamamos la capa rodlet que le da eh, protección a la pared al evitar la desecación de la misma. Bueno, si da la estructura de la pared, vamos a conocer cuál es la función de la pared celular en los hongos. Mantener la forma, sabemos que existen dos tipos de talos, un talo levadoriforme y un talo filamentoso, micelial, es la función de la pared mantenerla a esa forma. Evitar el yo cosmótico, o sea, sabemos que si nosotros tenemos una célula fúngica de provista de pared, o sea, sin pared y la ponemos en un medio hipotónico, entrará el material eh, líquido desde el medio externo hacia el medio interno de la célula. Como consecuencia de ello, se producirá el choque osmótico de la célula fúngica. De ahí podemos inferir que la pared es la, eh, evita el choque osmótico. Las células de levadura desprovistas de pared es lo que conocemos como esferoplasto. En la pared se encuentra una dotación enzimática importante, sabemos que los hongos se nutren por absorción y que eh, este, ellos son enfrentados a una gran cantidad de biopolímeros durante la infección, o este, por ejemplo, en el hospedero, a la elastina, al colágeno, a la queratina. Sin embargo, estos biopolímeros no entran como tal adentro de la célula fúngica, sino que son degradados en unidades monoméricas que van a permitir la entrada de estas unidades monoméricas y así el hongo puede sintetizar sus propias estructuras. Es en la pared donde se encuentran las enzimas necesarias para estos procesos. La pared constituye el medio de, la interfase con el medio, donde se van a encontrar las moléculas, que eh, permitirán la adhesión como principal etapa en el proceso de la infección fúngica, para el establecimiento de la infección fúngica. La pared tiene componentes que le proporcionan propiedades antigénicas. Así, por ejemplo, nosotros podemos basarnos en que eh, podemos detectar en aquellos huéspedes que son capaces de sintetizar anticuerpos, podemos hacer eh, la búsqueda de estos anticuerpos. Y en base a estos anticuerpos podemos hacer... Eh, la, el diagnóstico de una determinada enfermedad fúngica. En la pared se encuentran los componentes también que son reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones, o sea, lo que llamamos PAMs. Luego de la pared de la célula fúngica, encontramos la membrana citoplasmática o membrana plasmática. Esta membrana plasmática que tiene una estructura de una bicapa fosfolipídica, como toda estructura de membrana, está constituida por fosfolípidos, por carbohidratos y por proteínas. Tenemos allí proteínas estructurales, o sea, por ejemplo, las, las proteínas que eh, son capaces de sintetizar, sintetizar los componentes de la pared. Allí se encuentran, por ejemplo, la beta 13 3 sintetasa la 15-sintetasa, o sea, son proteínas estructurales, pero hay otras proteínas que son funcionales como son las permiasas, transportadores, que van a definir qué unidades monoméricas van a entrar al interior de la célula fúngica y de ahí que la membrana tenga una permeabilidad selectiva y esa permeabilidad selectiva está dada por la presencia de esos transportadores o permiasas. Dentro de los lípidos, un lípido muy importante que existe en la membrana citoplasmática es el ergosterol, que está presente en, su, en la gran mayoría de las células fúngicas carece de neumocitigirobesis. La membrana citoplasmática posee invaginaciones que se denominan mesosomas, o sea, esas invaginaciones son el inicio en la gifas de lo que son los septos. La membrana citoplasmática, por otro lado, posee enzimas de la cadena respiratoria. Conocemos lo que corresponde a pared celular, lo que corresponde a membrana citoplasmática y ahora vamos a ver qué es lo que, está, qué es lo que tenemos en el citoplasma de la célula fúngica. En ese citoplasma tenemos mitocondrias. Las mitocondrias contienen ADN autorreplicable y las mitocondrias varían en número y las condiciones de las mitocondrias según eh, se esté eh, respirando en condiciones aerobias o en condiciones anaerobias. Algunos hongos son anaerobios facultativos. Así, por ejemplo, eh, el, el hongo que esté aceptando el oxígeno como aceptor de electrones va a tener una gran cantidad de mitocondrias con las crestas bien desarrolladas en cambio, que el hongo que esté produciendo procesos de fermentación va a tener pocas mitocondrias con las crestas pocas desarrolladas. Además, tenemos el retículo endoplásmico que genera microvesículas. Estas microvesículas están cargadas de enzimas hidrolíticas que son las que van a permitir la nutrición de la célula fúngica. Esas eh, microvesículas. Este, que tienen las enzimas son vinculizadas hacia el extremo apical en los hongos filamentosos a través de un citoesqueleto que está presente en la celda fúngica. Ese citoesqueleto está formado por microtúbulos que tienen una proteína muy importante que es la beta-tubulina y microfilamentos que contienen la actina. De manera que ese citoesqueleto es responsable de la circulación de las organelas y la separación de los cromosomas durante la división celular. Tenemos ribosomas, que los ribosomas son de 80S, a diferencia del ribosoma bacteriano, que es de 70S. Y además tenemos vacuolas, por ejemplo, los, este, los hongos almacenan el oxidato de carbono en forma de glucógeno, o sea, podemos encontrar vacuolas con eh, glucógeno. En el interior de la célula fúngica también encontramos el núcleo. Las células fúngicas pueden ser uninucleadas o multinucleadas. En el caso que sean la célula fúngica multinucleada, diremos que cada núcleo controla una porción de citoplasma. Cuando tenemos varios núcleos, esos núcleos pueden ser todos iguales, entonces diremos que, o sea, que todos tengan la misma información genética, diremos que esa célula es homocariótica. En cambio, si tenemos núcleos diferentes, diremos que la célula es heterocariótica. Poseen nucleoro y la membrana nuclear es doble y posee poros. Esos poros permiten la comunicación ...del núcleo con el citoplasma, es decir, por allí va a pasar el RNA mensajero. El número de cromosomas es variable y dependiente de la especie. Así, por ejemplo, en Saccharomyces cerevisiae, ese número de cromosomas es 17, en Aspergillus nidulan es 8. Por fuera de la pared, en algunos hongos, existe cápsula, sobre todo en neoformans, que tiene un talo levaduriforme y esa cápsula se pone en evidencia con eh, tinta china, de manera que eh, a través de un contraste, porque la tinta china no penetra al interior de la cápsula, se pone en evidencia esa estructura que forma parte de este hongo especial que es forma Está compuesta la cápsula con hormuco como el manano y el manano. Es un factor de virulencia con propiedades antifagocíticas, como toda cápsula, y además le proporciona protección este, al hongo de los intermediarios reactivos del oxígeno y del nitrógeno, evitando que estos intermediarios sean letales para los componentes de la célula o para ciertas moléculas de la celda fúngica. Hemos conocido así a la estructura de la célula fúngica. Ahora vamos a ver cómo el hongo se nutre, cómo lleva a cabo los procesos de nutrición para desarrollar, para crecer y para formar todas las estructuras que corresponden a una serie de reproducción. Los hongos son organismos que son heterótrofos, o sea que requieren una fuente de carbono más o menos este, elaborada, a diferencia de los autótrofos que en presencia de la energía solar transforman al dióxido de carbono y agua en energía eh, química, o sea en glucosa, y adquieren los nutrientes por absorción. La nutrición absortiva le permite vivir a los hongos estableciendo diferentes interrelaciones con la materia orgánica y pueden ser descomponedores o eh, simbiontes o parásitos. Cuando ellos establecen, eh, viven sobre la materia orgánica eh, muerta, establecen, eh, se establecen como saprobiontes y cuando se establecen con la materia orgánica eh, viva, son parásitos, en tanto que la simbiosis eh, es cuando se establece una relación entre eh, dos microorganismos en los cuales ambos se benefician. Así, por ejemplo, tenemos los líquenes, que son asociación de un alga con un hongo, o las micorrizas, que son asociaciones de eh, las raíces de las plantas con los eh, hongos. En esta asociación, ambos se benefician porque eh, las, eh, los hongos permiten explorar una mayor superficie a la raíz de las plantas y a su vez el hongo se beneficia porque adquiere nutrientes que la planta le da y le proporciona un nicho protegido. Los hongos secretan enzimas hidrolíticas y ácidos que descomponen los biomoléculas a las cuales ellos son enfrentados en moléculas más simples. De esta manera pueden ser absorbidas esas eh, unidades monoméricas por parte del hongo. Presentamos un claro ejemplo de cómo los hongos eh, se eh, nutren, o sea, con la nutrición absortiva y la digestión extracelular. Si nosotros tenemos acá una hifa de un hongo, que eh, crece sobre la superficie de la piel, eh, donde en la superficie de la piel tenemos una proteína que es la queratina, entonces este hongo frente a la presencia de queratina va a producir las queratinasas, esas enzimas que son producidas en el artículo endoplasmico rugoso y van a ser viculizadas por el citoesqueleto hacia los extremos de crecimiento de la hifa, van a ser volcadas en el medio externo. En el medio externo la queratina va a ser degradada en unidades monoméricas, para que se produzca la digestión extracelular, se requiere de humedad. Luego, esas unidades monoméricas van a entrar al interior de la célula y en el interior de las células eh, van a eh, penetrar a través de los transportadores que están en la membrana citoplasmática. El hongo, a partir de esas unidades monoméricas, va a sintetizar todos los componentes que requiere para que la célula fúngica funcione, o sea, para, que desado, para su desarrollo, para su crecimiento y para su diferenciación, eh, el hongo eh, se nutre. Lo mismo ocurre si estamos en presencia de una célula de levadura. La célula de levadura produce las enzimas, esas enzimas son volcadas en el medio extracelular se degradan los biopolímeros en unidades monoméricas, esas unidades monoméricas ingresan a las celdas a través de los transportadores, la célula comienza a crecer, comienza a desarrollarse, pero en este caso la célula de levadura tiene un límite de su crecimiento y, eh, y comienza posteriormente a brotar y dar la blastoconilla, que es típica cuando eh, llegó a ese límite. De manera entonces que podemos decir que los hongos requieren de humedad, la humedad es necesaria para la digestión extracelular de los biopolímeros y para la eh, entrada de las unidades monoméricas al interior de la célula. En la segunda mitad del siglo pasado, por la década del 60 aproximadamente, Monod estableció la clasificación de los seres vivos en cinco reinos. Para esta clasificación de los seres vivos tuvo en cuenta el tipo de célula, si la célula era procariota o si era eucariota y además el tipo de nutrición. Los hongos, según esta clasificación, encontraron su propio reino, donde ellos tenían un tipo de celda eucariota y eh, se nutren por absorción. El metabolismo fúngico no difiere para nada del metabolismo que tenemos todos los seres eucariotas. En este metabolismo, nosotros sabemos que hay procesos que ocurren de catabolismo, donde ese proceso de catabolismo proporciona energía. Y esa energía eh, se utiliza para el transporte y otras funciones vitales de la célula. Como producto del catabolismo se originan intermediarios. Esos intermediarios en presencia de energía eh, eh, utilizan vías anabólicas y esas vías anabólicas permiten la síntesis de diferentes componentes celulares que la célula fúngica en este caso tiene. O sea, tenemos rutas catabólicas y rutas anabólicas rutas de degradación que proporcionan energía y rutas de síntesis o anabólicas que te permiten el, la formación de todos los componentes estructurales de la célula fúngica. Los hongos desarrollan dos tipos de metabolismo fúngico, un metabolismo que llamamos primario y un metabolismo secundario. El metabolismo primario se produce durante todas las etapas de crecimiento de la célula fúngica, o sea, en las fases exponencial de crecimiento, en la fase de desaceleración de esa fase exponencial. Como productos del metabolismo primario, eh, tenemos que algunos tienen aplicaciones industriales, como por ejemplo el ácido cítrico, el ácido glucónico, el etanol y el glicerol. Pero también los hongos, algunas cepas, son capaces de producir eh, un metabolismo que llamamos secundario. Los metabolitos secundarios describen a una serie de reacciones cuyos productos no están involucrados en el normal crecimiento del hongo y en este aspecto se diferencia del metabolismo primario. Los metabolitos secundarios se producen bajo determinadas condiciones, en general al final de la fase exponencial de crecimiento o cuando se desacelera esa fase o en fase estacionaria, o también cuando un nutriente se torna limitante, por ejemplo en el, en el, en el laboratorio. Se originan en general a partir de un intermediario del metabolismo primario, pero enzimas propias catalizan la producción. Decimos que la síntesis de estos compuestos son género, especie y aún más es cepa específica. ¿Qué queremos decir? Que por ejemplo, las penicilinas que fueron descritas a partir de penicilio notatum, todas las cepas de penicilio notatum no tienen la misma producción en penicilina o algunas eran productores y otras no. De manera que entonces estamos diciendo que es una cepa específica la productora de un determinado metabolito secundario. Estas moléculas de metabolitos secundarios tienen importancia comercial o ambiental. Algunas, por ejemplo, con aplicaciones industriales o medicamentosas, tenemos por ejemplo la ergotamina o la giberina, que es una hormona de crecimiento vegetal. Tenemos eh, antibióticos como las ampicilinas, las penicilinas, las cefalosporinas. Las micotoxinas, que nosotros tenemos también como metabolitos tóxicos, donde tenemos aplatoxina, biotoxina, seralonona, alcalores de regot, tricoteseno, y se han identificado más de 300 micotoxinas. La mayoría de las intoxicaciones por micotoxinas, que las conocemos con el nombre de micotoxicosis, son como consecuencia de la ingestión del alimento contaminado, o sea, por la producción de la toxina en el alimento. Algunos metabolitos secundarios están relacionados con la diferenciación del hongo. Así, por ejemplo, tenemos la presencia de melanina en las esporas y en las paredes de las hifas. Y algunos metabolitos secundarios también son antifúngicos, como por ejemplo la griseofulvina, que veremos que es producida por Penicillium griseofulvum, o las equinocambinas, que es producida por un hongo que se llama glarea losogensis. El fúngico puede ser clasificado según su estructura. Y según su estructura, hemos dicho que podía ser unicelular, que eh, se caracterizaban así las células de levadura, donde tenemos una célula cel, una única célula y que eh, puede brotar y dar a la célula hija. Tenemos el otro tipo de talo, que es el filamentoso o micelial, que eh, se observa acá en la figura, el talo donde está la ifa, esta estructura tubular, y que este, esta hifa puede tener eh, tabiques, en este caso se observa la presencia de tabiques, y también se observa con la típica coloración parduzca debido a la presencia del, del pigmento que es la melanina que se encuentra en la pared de la célula fúngica. El conjunto de hifas es lo que nosotros llamamos micelio. Muchas veces en la práctica, hifa y micelio se este, usan indistintamente. Pero no solamente podemos clasificar el talo por su estructura, sino que lo podemos clasificar por su función. Y así dependiendo de la función que cumple, el talo será vegetativo o será de reproducción. En el mismo eh, crecimiento de la, de la célula fúngica, vamos a tener que, eh, va a tener una parte que corresponde al talo vegetativo, que va a cumplir la función vegetativa y parte que va a tener como característica la perpetuación de la especie y entonces va a cumplir una función de reproducción. Entonces podemos decir que según la función, el talo vegetativo va a cumplir las siguientes funciones. Cumple la función de nutrición, o sea, de nutrir a las células fúngica, la función de crecimiento, la función de resistencia y la función de fijación a un determinado de un sustrato. Mientras que el talo de fructificación es el encargado de la reproducción del, del microorganismo y además de la conservación de la especie a distancia, en el tiempo. Se encuentra en esta diapositiva el talo esquematizado, el talo unicelular o levaduriforme. Podemos decir que ese talo unicelular o levaduriforme puede tener un tamaño desde 3 a 80 micras dependiendo del tipo de célula que se trate. Así, por ejemplo, una levadura del género cándida, que tiene el, el tipo de talo levaduriforme, tiene un tamaño más pequeño, mientras que la levadura eh, que eh, constituye Paracoccidioides brasileños en su forma parasitaria tiene un tamaño mucho mayor, entonces puede llegar a 50, 40, 50 micras y tiene la característica de una brotación múltiple. Estas células, tanto la célula de Paracoccidioides como la célula de cándida, se separan la célula madre y la célula hija por eh, brotación y posteriormente el estrangulamiento. Mientras que hay otros hongos que se produce la brotación, pero la separación de la célula madre y la célula hija se produce por tabicamiento Las células hay una correda, un correlato entre las características microscópicas que tienen las células de levadura y las características macroscópicas que se observan en el desarrollo de la colonia. Así, por ejemplo, las células levaduras tienen todas una característica de ser más bien cremosas. Este, en el caso de las levaduras pueden tener un color que puede ser blanco, puede ser rosado o puede ser algunas hasta levaduras de color oscuro, de color pardo, hasta negro. Vamos a ver ahora qué ocurre con el talo levaduriforme, o sea, con la levadura. La levadura brota, o sea, emite una gema, un brote, y ese brote es lo que llamamos blastoconidio. Esa célula hija vuelve a brotar sucesivamente y ese brote queda unido. Así una sucesión de brotes unidos es lo que llamamos pseudoifa o pseudomicelio. Tenemos acá un pseudomicelio un poco más desarrollado. La levadura madre brotó, dio, dio origen a una célula hija que quedó unida a su célula madre, volvió a brotar con brotes laterales y volvió a brotar y quedaron unidos. Así, la sucesión de brotes que quedan unidos entre sí es lo que se llama pseudohifa o pseudomicelio. En el laboratorio, las células de cándida pueden desarrollar sobre medios especiales y producir la presencia de pseudoifas o pseudomicelio. Esto es una levadura brota, los brotes quedan unidos y a la célula madre vuelve a brotar y así se forma una eh, cadena de pseudomicelios. Muchas veces se pueden observar especialmente en cándida albican o en cándida dubliniensis la formación de clamidoconidias en el extremo ¿Eh? de esa eh, sucesión de brotes o pseudoifas o pseudomicelio como nosotros llamamos, que son elementos de eh, resistencia y que tienen la característica, estas eh, clamidoconidias, de presentar una pared gruesa con un alto contenido de material eh, citoplasmático, de material de reserva. El talo filamentoso que también lo podemos definir como el talo micelial o micelio, se caracteriza por tener estas estructuras eh, tubulares y esas estructuras tubulares pueden tener septos regularmente espaciados con un diámetro de 2 a 5 micras y en general hablamos que el talo es tabicado. El otro tipo de talo que nosotros conocemos es el talo cenocítico eh, o no tabicado, que es mucho más ancho, de 10 a 15 micras, y que las cifras pueden presentarse en forma eh, eh, tubulares o este, dobladas, retorcidas, por el hecho de que, eh, no presentar tabiques este, hace que eh, se quieven y se doblen. Es importante cuando yo estoy eh, evaluando el diagnóstico si un paciente tiene un micelio filamentoso tabicado o no tabicado. Pues la evolución es totalmente diferente. En general, los hongos cenocíticos desarrollan cuadros de evolución mucho más agudas que los hongos tabicados. Así como en los hongos nevaduriformes este, nosotros teníamos un correlato con lo que podíamos observar en la macromorfología, acá podemos decir que los eh, hongos filamentosos desarrollan eh, distintos tipos de aspectos de colonias, o sea, colonias algodonosas, eh, colonias este, yesosas, pulverulentas, colonias este, afelpadas, o sea, dependiendo del aspecto que presente vamos a definir el tipo de colonia. Y además de eso, tenemos que tiene una gran diversidad de colores, o sea, grisáceas, blanquecinas, de color beige, de color este, marrón o negras. Tenemos también que estas colonias pueden ser de afelpaditas, con un color este, verde azulado y un halo claro alrededor o color verde amarillenta, pulverulentas este, y micromorfológicamente se van a observar el micelio vegetativo que está constituido por las cifras ¿m? y el micelio de reproducción que da origen a los propágulos que van a permitir la conservación de la especie y la reproducción de la especie. Lo mismo ocurre en este caso, otro tipo de hongo, donde tenemos el micelio vegetativo, que ese micelio vegetativo da origen al micelio de reproducción. Este, y lo mismo ocurre acá en este caso. Micelio vegetativo son las hifas, en este caso son hifas no tabicadas, fíjense cómo se quiebran, o sea, el hecho de no tener tabique hace que la hifa pierda la rigidez y se puede doblar, y tenemos este, el conjunto de hifas no tabicadas, que es lo que, en este caso es un micelio de tipo no tabicado este, y da origen al micelio de reproducción que veremos más adelante. Bueno, nosotros habíamos dicho que según el tipo de talo, la célula fúngica puede ser que sea una levadura o sea un filamento. Ese filamento puede ser tabicado si presenta septos en forma regularmente dispuestas o xenocíticos, en el caso que sea un micelio que no presente tabiques o esos tabiques sean muy raros o esparsos. A su vez, ese micelio que es tabicado puede ser hialino o pigmentado. Pigmentado si presenta melanina en su pared, esa hifa. Existen formaciones del micelio vegetativo, del talo vegetativo, y esas formaciones pueden ser los rizoides en donde los risoides son una especie de ramificaciones que hace la ifa en forma corta que le va a permitir la fijación a un determinado sustrato. Otra formación especial del micelio vegetativo lo constituyen los esclerotes, que son unas estructuras que más o menos tienen aproximadamente un milímetro de diámetro, que son visibles a simple vista y están formadas por ifas del micelio vegetativo que pierden su estructura ...y adoptan una eh, forma así de tipo poliédrica y forman una estructura globosa visible a simple vista. También se consideran que forman parte del, del micelio vegetativo los clamidoconillos... ...que habíamos dicho que eran elementos que pueden estar implicados en la resistencia del hongo... ...a las condiciones ambientales. Los hongos pueden reproducirse y dar lo que se conoce como el nombre de talo de fructificación... Esa reproducción que pueden realizar los hongos se puede hacer en forma asexuada, anamorfa o imperfecta o en forma sexuada telomorfa o perfecta como se la reconoce la reproducción sexuada. La forma de reproducción asexuada se produce muchas veces en el ciclo de vida de un hongo y se produce por procesos que implican solamente mitosis. En cambio la reproducción sexuada se produce pocas veces en la vida de un hongo y se produce por procesos que implican meiosis, pueden posteriormente implicar mitosis. Desde el punto de vista de la eh, ventaja, podemos decir que la reproducción sexuada permite la recombinación genética y permite la adaptabilidad del hongo a las condiciones variables. Como producto de la reproducción asexuada, anamorfa o imperfecta, vamos a obtener estructuras que llamamos conidios o estructuras que llamamos esporas. Esos conidios son esporos, ...esporas asexuadas externos, entonces por ello se llaman conidios. Mientras, hablaremos de esporas directamente cuando se origen en forma asexuada... ...y que estén internos internos a ciertos receptáculos como por ejemplo esporangios, pignidios... ...o sea, a distintos cuerpos eh, que lo contengan a las eh, esporas. Mientras que como producto de la reproducción sexuada se van a obtener siempre esporas que pueden ser eh, externos o pueden ser internos. Las esporas asexuales, que son aquellas que se producen por procesos que implican mitosis, que se producen muchas veces en la vida de un hongo y que tienen importancia porque son las formas que en general vamos a encontrar como los elementos infectantes, eh, digamos en las distintas micosis van a ser ellos los elementos infectantes que pueden entrar por las distintas vías en el individuo. Esas esporas asexuales eh, se van a clasificar internos cuando están adentro de eh, ciertos receptáculos, que en este caso esos receptáculos pueden ser, por ejemplo, un esporangio, y hablaremos que estamos en presencia de esporangiosporas. Esos este, también esporos asexuales hablaremos de conidios cuando son externos, y los conidios pueden ser que sean originados por un proceso etálico, en ese proceso hay una, eh, digamos, una transformación de una hifa persistente, una ifa del micelio vegetativo que se transforma en conidio. Y así, por ejemplo, tenemos artroconidios, macroconidios, microconidios o clamidoconidios. Mientras que los conidios pueden tener un origen plástico, donde hay acá una neoformación de la conidia, una nueva formación de pared, de material citoplasmático que va a dar origen al conidio. Y muchas veces hay una célula que origina el conidio y hablamos de una célula conidiógena. El ejemplo eh, más típico de blastoconidia lo constituye la levadura cuando brota. ¿Cómo se generan las esporas asexuadas externas? o también lo que llamamos conidios. Se puede generar por un proceso tálico en el cual la hifa preexistente se transforma en conidio. Esta ifa puede sufrir un proceso de ensanchamiento, de tabicamiento, y así se origina a partir de la ifa persistente el conidio que llamaremos conidio de tipo tálico, por su origen. Hay otro tipo de conidio que se llama blástico. Ese conidio blástico se origina a partir de una síntesis de nuevo, de pared, de material citoplasmático, a partir de una célula que puede ser una célula conidiógena o la misma célula de levadura en el proceso de brotación para dar el, el blasto genera nueva pared, nuevo material citoplasmático y es también un, un conidio que es de tipo blástico. Así por su origen tenemos distintos tipos de conidios representados en este gráfico, en esta diapositiva. Los talos conidios Acá la IFA persistente se ensancha, se tabica y forma estas conidias que por su tamaño diremos que son macroconidias. O puede formar estas conidias pequeñas que llamaremos microconidias. O puede la ifa persistente fragmentarse en una cadena de artronidias y también estamos frente a un mecanismo que es la formación de taloconidias. O puede ser que la célula de levadura brote con generación de nuevo eh, material citoplasmático, nuevo pared, membrana citoplasmática y origen a origen al blasto O en esta sucesión de cadenas de conidias que son producidas a partir de una célula conidiógena, simplemente por proceso de brotación. Entonces, estamos sintetizando nueva pared, material citoplasmático, entonces el proceso por el cual se generan estas cadenas de conidias es un proceso blástico. Y hablaremos que estamos en presencia de blastoconidios. Habíamos dicho que según el origen de las conidias podríamos tener que los conidios podían ser tálicos, o sea, aquellos conidios que se van a originar a partir de una hifa preexistente que sufre la transformación en conidio. Así, por ejemplo, en este caso, esta ifa va a sufrir la transformación en conidios por sucesiva tabicamiento y formación de lo que ya llamamos artroconidios. Se observa la fragmentación de esa hifa en sucesivos artroconidios. Continúa la fragmentación y comienzan a separarse esos artroconidios. Visiblemente, más separados se originaron la sucesión de artroconidios a partir de una ifa preexistente. Por eso el tipo de conidiación en la cual estamos presentes origina los conidios como llamamos conidios tálicos. Dentro de o imperfecta o anamorfa, que se produce directamente por procesos que llamamos mitosis, se encuentran esporas asexuales que son internas, que llamamos directamente como esporas. Y así, por ejemplo, podemos obtener que sean internas a una estructura que es el esporangio y en su interior tenemos todas las esporangiosporas. Estas estructuras, esporangios con esporangios poras, se observan en hongos que tienen la característica de tener un micelio notabicado o cenocítico. los conocidos que están dentro de un orden que se llaman mucorales. También podemos tener eh, este, pignillos que están adentro de una estructura que llamamos pignillos y son eh, esporas, las pignillos que se producen también por fructificación asexuada o imperfecta, por mitosis y están adentro de una estructura que llamamos pignillos. En este ejemplo veremos una espora asexual completamente diferente producida por hongos que pertenecen a la división mucoromicotina. Las esporas se producen en una estructura cerrada en forma de saco que se denomina esporangio. El esporangio se encuentra sostenido por una estructura que llamamos esporangióforo y que en general emergen del sustrato. Ese esporangióforo termina en una evaginación en el interior del esporangio y esa evaginación es lo que se conoce con el nombre de columela. Ese esporangio en su madurez se rompe porque contiene un número importante de esporas en su interior y que eh, se liberan por ruptura de ese esporangio. ...y quedan sostenidas en el medio ambiente y formando parte de la biota ambiental. Estamos observando en este caso las formaciones que corresponden al micelio vegetativo... ...y al micelio de reproducción de un hongo que pertenece al orden de los mucorales. Y en este caso podemos ver que corresponde a un hongo que es con micelio no tabicado ...o cenocítico, que tiene unas formaciones especiales en forma de raíz de ahí que se llaman rizoides, acá también se observa en esta, en esta, en esta imagen a la derecha, de esa eh, rizoide nacen esporangióforos y esos esporangióforos, esporangióforos son los que terminan en los esporangios. En ese esporangio vamos a encontrar las esporangiosporas y además vamos a encontrar una evaginación de ese esporangióforo que termina en el esporangio que llamamos columela. Esos esporitos, que nosotros este, observamos, como se encuentran adentro de una estructura eh, globosa que es el esporangio, son esporos internos, se habla de esporos. Esos esporan, esporos son los que son diseminados por el aire y que van a eh, contaminar, eh, digamos, distintos alimentos, el pan, lo van a enmohecer. Muchas veces en el pan enmohecido, ustedes van a observar cómo se forma una película grisácea y en esa película grisácea es que estamos viendo todos los esforangios con sus esforangios poros en su interior. La reproducción sexuada, perfecta o telomórfica que se produce en los hongos, para que ella se produzca es necesario que tengamos dos células haploides que se van a unir. Estas células haploides pueden estar en forma aislada o formar parte de estructuras filamentosas o estar incorporadas en órganos sexuales, que los órganos sexuales en los hongos llamamos que es, con el nombre de gametangios. Habrá gametangios femeninos y gametangios masculinos. Las células este, tienen que ser células haploides, son células con distinta polaridad. Una hablaremos de menos o más, hablaremos de alfa o a. Y, esas células que son haploides se reúnen juntas en un mismo citoplasma. Cuando ocurre este evento hablamos de una plasmogamia. Llegamos a una célula que tiene dos núcleos, una de un tipo de la célula y otra de la otra célula. Posteriormente va a ocurrir un proceso que llamamos cariogamia. En este proceso de cariogamia llegamos a un núcleo que es diploide. Y luego vendrá el mecanismo reduccional que es la meiosis con el, la probabilidad de una recombinación genética... Y luego puede haber, o oh no, mitosis, una o más rondas de mitosis. Como consecuencia de la reproducción sexuada, se originan esporas, que llamamos cigosporas, si están adentro de cigotes, ascosporas, porque están adentro de ascos, o basidiosporas porque están sostenidas por básides. Para comprender un poquito mejor la reproducción sexuada, vamos a hablar del caso de las levaduras. Las levaduras este, pueden originar este, células de un tipo y células de otro tipo, que son haploides. Ambas células, de un tipo y del otro, se reúnen en un mismo citoplasma y ocurrió lo que denominamos plasmogamia. Acá tenemos una célula que tiene dos tipos de núcleos. Luego viene la cariogamia, o sea, la fusión de ambos núcleos y llegamos a un núcleo que es diploide. Ese núcleo, esa célula, puede dividirse por gemación, sucesivas y en determinado momento ocurre el mecanismo reduccional y se forma un asco joven en el cual tenemos núcleos de un tipo y núcleos de otro tipo. Posteriormente cada núcleo se rodea una porción citoplasmática y entonces vamos a tener el asco maduro y del cual se van a liberar las ascosporas que vamos a tener dos que corresponden a un tipo y dos que corresponden al otro tipo que podrán brotar y sucesivamente se eh, sigue este ciclo. Bueno, tenemos la célula de levadura, asexualmente se reproduce por rotación y sexualmente se reproduce por la formación de ascos con ascos poras y estos ascos están desnudos, no están reunidos en cuerpos fructífero, que ya vamos a ver que en otros hongos ocurre que estos ascos quedan reunidos en cuerpos fructífero. Los hongos filamentosos los ascos con los ascosporos quedan sostenidos por una estructura externa que llamamos plecténquima. Y ese eh, cuerpo fructífero que tiene eh, el plecténquima con los ascos, con los ascosporos, es lo que llamamos un ascocarpo. Ese ascocarpo puede tener una forma esférica, y en ese caso diríamos que es un clectotesio. Puede tener la forma de un cáliz y diremos que es un apotecio, o puede tener la forma de una botella o ser piriforme, hablaremos peitecio. Estos este, ascos con ascos poros se forman en levaduras y en hongos con micelio tabicado. Lo que ocurre es que en las levaduras los ascos quedan desnudos, o sea, no constituyen eh, cuerpos fructífero, no se observan cuerpo fructífero, mientras que en los hongos con micelio tabicado vamos a tener estos tres tipos de eh, cuerpo fructífero o asco carpo. En los hongos no tabicados, nosotros que vamos a obtener? Que como producto de la reproducción sexual se obtienen las cigosporas, que son las esporas eh, que eh, se encuentran adentro de un cigote o de un cigosporancio, ¿no? o sea, en los hongos xenocíticos. En los hongos que con sombrero, nosotros vamos a tener que eso es el basidiocarpo, o sea, ese vasillocarpo, en su parte inferior tiene las básiles con las basidiosporas. Estas son muchas veces son los elementos infectantes, en especial en un hongo que es forma que tiene bases con vasiliosporas. Sin embargo, estas bases de vasiliosporas no se encuentran reunidas en un vacíocarco como es este, este macro-hongo. En resumen, podemos decir que la fructificación sexuada origina Esporas sexuadas internas. Esas esporas sexuadas internas, si están dentro de un cigote o cigosporangio, hablaremos de una cigospora, que son características en los hongos con micelio cenocítico. Las ascosporas se encuentran en el interior de ascos, en levaduras, que van a estar como ascos desnudos. En cambio, en los hongos con micelio tabicado, van a quedar reunidos con un ascocarpo. Y de acuerdo a la forma que tiene ese ascocarpo, hablaremos de un peritesio, de un apotesio o de un cléstotesio. Las esporas sexuadas pueden ser externas. ¿Y en quiénes? En externas a basides vamos a tener las basidiosporas. ¿En quiénes las podemos tener? En las levaduras, por ejemplo, en quitococos neoforman, como hablamos, y en hongos macroscópicos, o sea, los hongos, los que llamamos macrohongos, macro hongos de eh, sombrero. De esta manera, los hongos pueden tener un ciclo de vida asexual, mediante las cuales se originan esporas o conidios, dependiendo, de, digamos, del tipo de hongo, o eh, pueden tener un ciclo de vida, vida sexual, en la cual se originan esporas como producto de la reproducción sexual. Bueno, ahora nosotros tenemos un aislamiento fúngico, que queremos identificarlo, cómo se realiza la identificación en el laboratorio de microbiología, o sea, un aislamiento que puede provenir de un material clínico, ese aislamiento que nosotros tenemos que identificar ¿en qué lo vamos a basar? Nos vamos a basar primero en el tipo de talo, si es un micelio o es una levadura, si es un hongo filamentoso, si ese eh, mm, filamento está ubicado o no está ubicado y además, si, eh, ¿cuáles son las estructuras reproductivas? O sea, Asexuadas y sexuadas. Así, si es un hongo este, filamentoso, podemos ponerle un nombre según las estructuras asexuadas y otro nombre según lo identifiquemos según las estructuras sexuadas. Así, por ejemplo, Hytoplasma casulatum, que es un hongo que se aísla en la clínica del laboratorio de microbiología, le ponemos según las estructuras asexuadas y hay el capsulatus según las estructuras sexuadas. ¿Qué pasa si el talo es levadura? En talo levaduriforme van a tener que sumar a los criterios morfológicos, los criterios bioquímicos para poder identificar al microorganismo en cuestión. Las reglas actuales de eh, eh, identificación de microorganismos permiten que los hongos tengan un único nombre, ya sea el anamorfo o el telomorfo, eh, ¿cuál? El más antiguo, el más usado clínicamente por la comunidad científica de manera que eh, lleve a la menor confusión posible. El reino Fungi era considerado que presentaba estas divisiones como las son Placigomicota, micota y Ascomicota y micota Esta es la vieja clasificación del reino Fungi. Esta clasificación fue cambiada actualmente por esta que se encuentra en el ángulo Inferior de esta diapositiva, donde encontramos el reino fungi con un subreino que es el subreino dicaria. En este subreino dicaria están incluidos los hongos que producen ascos con ascosporos como ascomicotas y los hongos que producen basides con basidiosporos como basidio micota. Los hongos basales incluyen una serie de divisiones donde encontramos las glomeromicotas y dentro de estas glomeromicota un subfilón subdivisión, dentro de las mucoromicotinas se encuentran aquellos comicelios notabicado o senocíticos que no habían sido incluidas hasta, hasta eh, en las ascomicotas o las basidiomicotas. Acá en las mucoromicotinas se encuentran los hongos comicelios notabicado y los que eran antiguamente conocidos con el nombre de cigomicotas. Un sistema de clasificación está compuesto por grupos jerárquicos, los cuales se subdividen según el grado de relaciones que tienen lugar entre ellos. Podemos mencionar las siguientes categorías, reino, subreino, filo o división, subfilo o subdivisión, orden, familia, clase, género y especie. Cuando hacemos este camino, en realidad lo que estamos haciendo es identificando el microorganismo, llegamos a la identificación. Cuando podemos llegar a la identificación de la cepa, entonces estamos haciendo un proceso que llamamos tipificación. Acá para hacer la, la identificación de la cepa, o sea la tipificación, ya no lo hacemos por criterios microbiológicos convencionales este, que eh, hemos arribado hasta ahora por las características morfológicas, macroscópicas y microscópicas. Acá para la tipificación debemos usar eh, métodos mo moleculares que me van a permitir a mí decir con qué grado de hemología esta cepa es idéntica a otra cepa, que puede ser responsable de un brote eh, eh, que podamos tener por algún tipo de aislamiento fúngico. Si nosotros queremos instaurar las categorías taxonómicas a un determinado microorganismo, como por ejemplo, Cryptococcus neoforma o Cryptococcus gati, nosotros vamos a saber que este microorganismo pertenece a la familia criptococasiae, al orden de los criptococales, si lo hemos hecho por la forma anamorfa o la reproducción anamorfa. Si lo hacemos por su fase telomorfa, pertenece a la basidiomicota, al orden de los filobasidiales, a la familia filobasidiaceae al género filobasidiela, con la especie basilospora y neoforma. Esto lo ha dado el sistema internacional, el código internacional de nomenclatura, que es un código botánico. Actualmente, existen otra manera de identificar a los microorganismos y es a través de una identificación molecular. Nosotros sabemos que los genes que codifican al RNA se disponen en forma de tándem en el núcleo de la célula eucariota. Esos tándem corresponden a 18S, 5,8S y 28S y están separados por espacios intragénicos que llamamos ITC1 e ITC2. Estas regiones, ITC1 e ITC2, son bastante variables y van a permitir así la identificación de los microorganismos. Si nosotros usamos la reacción de la polimerasa en cadena, mediante eh, que usamos como cebadores o como primer eh, que, re, que levantan esta región, o sea que incluye parte del 18S del ADN ribosomal, el, los espacios ITC1 e ITC2, la región de los 5,8s y parte de la región de 28s del ribosomal. Entonces, esta región vamos a tener que tiene variabilidad y permite la identificación de los hongos. Pero para ello tendremos que hacer una serie de cosas. O sea, tenemos que primero hacer de la célula fúngica la extracción del ADN. Luego que, extraí, que se extrajo el ADN, se hace la reacción de la polimerasa en cadena, o sea la PCR, conservadores que llamamos específicos para estas regiones, ITC1 e ITC4 para hongos. Posteriormente se puede hacer una secuenciación. Cuando se hace una secuenciación, uno tiene una eh, determinada eh, secuencia de nucleótidos que están ordenados en una determinada forma y se lo ha asimilado ese orden de nucleótidos como si fuese un código de barra. Ese código que tenemos para ese microorganismo es comparado con secuencias de bases que están disponibles, en, eh, digamos, como en el GIMBAM, o sea, secuencias de bases que son de dominio público, que permiten establecer con un cierto grado de identidad la identificación del microorganismo. Y si no, lo que se puede hacer es establecer relaciones filogenéticas, o sea, ver que todos los aislamientos que pertenecen a un mismo género y especie tienen un mismo ancestro, entonces, en base a eso van a agrupar juntos en ese árbol filogenético y lo vamos a poder identificar de esa forma al microorganismo. Ahora podemos dar algunos conocimientos que ya tenemos sobre los hongos, que son organismos eucariotas, que carecen de clorofila, cuya pared celular contiene polisacáridos como la quitina y su membrana citoplasmática Contiene ergosterol, a excepción de neumocitis hirovesi que carece de ergosterol. Son heterótropos, son absorbentes, pueden vivir sobre la materia orgánica estableciendo distintas relaciones como saprobiontes o parásitos. El cuerpo del hongo se llama talo y ese cuerpo puede ser unicelular en los hongos levaduriformes o puede ser pluricelulares en los hongos miceliales. No forman tejido, la respiración es aerobia estricta o anaerobia facultativa, pueden fermentar azúcares y la reproducción se produce por medio de esporas o coridios que son de origen asexuado o sexuado. El dimorfismo fúngico se presenta en un grupo pequeño de hongos, pero de gran importancia en la micología médica. De esta manera podemos decir que los hongos dimórficos son los que presentan distinta morfología dependiendo de dónde se encuentren. Así van a presentar una forma saprofítica cuando se desarrolla en el suelo y una forma parasitaria que es la que se desarrolla en el huésped. Consideramos como dimorfo los siguientes agentes etiológicos para brasiliensis, toplasma casulatum, coccidioides posadaci esporotrichenchi, hongos productores de cromoblastomicosis. Estos son típicos de nuestro país. O sea, en la Argentina existen regiones geográficas donde se los puede encontrar a estos agentes etiológicos. Penicilomarmes fei se encuentra en el sudeste asiático, coxidoides finmitis y blastomyces matitidis en América del Norte. El principal estímulo para el dimorfismo lo constituye la temperatura y los nutrientes. El dimorfismo fúngico es un fenómeno complejo por el cual un hongo presenta diferentes formas, una forma saprofítica que la encontramos en el medio ambiente y una forma eh, parasitaria que la encontramos en los tejidos del hospedero. Este cambio se produce porque el microorganismo entra ya sea por vía inhalatoria o por vía traumática y se encuentra con diferentes condiciones a las del medio ambiente, o sea tiene diferente tensión de dióxido, diferente temperatura, diferente potencial redos y diferentes nutrientes con respecto a lo que tenemos en el medio ambiente. Así por ejemplo encontramos acá en el ángulo superior este, derecho una imagen que corresponde a la forma saprofítica de histoplasma casulato con conillas macroconillas microconillas pequeñas y un micelio de tipo tabicado. Estas microconillas entran por vía aleatoria y en los tejidos del hospedero se los puede observar con una forma forme, una levaduriforme, levadura típica en el interior de los macrófagos. En coccidioides de especies, ya sea imitis o posadasis, se encuentra su forma saprofítica que corresponde a un micelio filamentoso tabicado en la cual se observan artroconidias. Estas artroconidias entran por vía inhalatoria y se transforman en lo que es esferas con endosporos en su interior. Los hongos productores de cromoblastomicosis, como por ejemplo geolófora verrucosa, presentan este, conidios o eh, que pueden entrar por vía traumática al organismo y se transforman en otras estructuras que son las células esclerotales o cuerpos fomagoides. De manera que podemos decir que no siempre el dimorfismo significa una transformación ifa-levadura. Acá es un ejemplo típico de tres diferentes hongos dimórficos en la cual esa transformación no es siempre a levadura Ahora podemos comprender un poquito más los mecanismos por los cuales los hongos pueden ejercer su acción patógena. O sea, una alergia por mecanismos de hipersensibilidad, fundamentalmente por conidios de aspergillus y de otros hongos ambientales. Una forma tóxica que debido al, al consumo de eh, toxinas que después están presentes, digamos, en el alimento no así el hongo no necesariamente tiene que estar presente el hongo en un proceso que llamamos micotoxicosis y acá nos eh, este, llegamos al desarrollo de una acción tóxica por parte de los hongos debido a la ingesta de la toxina esa toxina que son metabolitos fúngicos secundarios o sea metabolitos del metabolismo secundario de los hongos y que están generalmente producidas por Aspergillus flavus Aspergillus parasiticus especie de fusarium y hay diversas toxinas que son causantes de procesos que llamamos micotoxicosis. Por otro lado, también, esa toxina puede estar incluida en el cuerpo de un hongo y en este caso me intoxico cuando como o consumo un macrohongo, o sea, los hongos tóxicos que no deben ser consumidos si no son bien identificados a nivel de género y especie. Así, por ejemplo, tenemos la manita y la especie de clarices. Y lo que van a ser motivos de encuentro durante todas las clases teóricas, o las clases de seminarios que ustedes van a tener, es cuando el hongo invade los tejidos del hospedero. Y acá tenemos un gran número de especies fúngicas como Cándida, Peptococo, histoplasma, Aspergillus y neumocitis, entre otros. En esta parte del desarrollo de la clase vamos a conocer un poco acerca de la epidemiología y la topografía de las micoses y la interacción de la célula fúngica con el huésped o hospedero. Antes de conocer un poquito acerca de la epidemiología y la topografía de las micosis, vamos a poder tener que clasificar a las enfermedades fúngicas. Y así, según el poder invasor del hongo, podemos clasificarlas en superficiales, por implantación traumática o eh, micosis subcutánea este, y micosis sistémicas endémicas. En esta, eh, las micosis superficiales son las que tienen como localización en la piel, en la capa córnea de la piel pueden comprometer las paneras, eh, o sea, uñas y pelos, y también las mucosas. Las vías de infección, o sea, cómo ese microorganismo fúngico llegó a producir la micosis superficial, puede ser por vía endógena, porque el patógeno sea residente en la biota del individuo, o sea, o por eh, ruta exógena, o sea, por contacto eh, hasta a través de humanos o por fomites. Eh, las micosis por implantación traumática, como se las conoce ahora actualmente, antes se las conocía como micosis subcutánea, invaden el tejido celular subcutáneo, tienen un compromiso sobre la capa córnea y a veces en su poder invasor pueden llegar hasta comprometer el hueso y van diseminando por continuidad. Estas micosis por implantación traumática se producen porque los agentes que la constituyen pertenecen a la biotec ambiental y entran por traumatismo, eh, cutáneos, vehiculizados con algún elemento, con una astilla, con una espina. Las micosis sistémicas endémicas, hablamos sistémicos porque hay un compromiso importante de eh, los órganos de la economía y endémicas porque son propias de algunas eh, regiones de nuestro país. Invaden a todos los órganos y la vía de penetración es la vía inhalatoria fundamentalmente. De acuerdo a otra situación, podemos clasificar a los hongos de acuerdo a las condiciones que da el huésped para que el hongo desarrolle. Y así hablaremos de micosis oportunistas, o sea, es el huésped el que condiciona el, digamos, la oportunidad para que el desarrollo de los hongos. Y acá podemos tener compromiso de todos los órganos. Y podemos tener que las vías de infección pueden ser por vía inhalatoria, por, vía, eh, por traumatismo, por vía digestiva. O sea que se pueden usar todas las vías. Y los patógenos pueden ser patógenos de la biotentógena y también eh, pueden ser patógenos que eh, están en, la, en, en el medio ambiente. Así, una clasificación de las micosis es micosis profundas y micosis superficiales. A su vez las micosis profundas podrán ser localizadas como las micosis eh, por implantación traumática o micosis subcutánea y las micosis diseminadas. Y ahora vamos a considerar quiénes son las micosis superficiales que vamos a tener en cuenta como las dermatofisias, la malacesiosis, la piedra y la candidiasis. Las micosis por implantación traumática, micosis subcutánea, tenemos los micetomas, desporotricosis, la cromoblastomicosis, lobomicosis. Las micosis sistémicas endémicas, tenemos la eitoplasmosis, paracoccilioidomicosis, coccilioidomicosis, penicilosis y blastomicosis. Y dentro de las micosis oportunistas, la lista de hongos se va incrementando en la medida que mayor número de pacientes tenemos como eh, que eh, ofrecen digamos, una eh, oportunidad al hongo para desarrollar, ya sea a través de la alteración de las barreras, a través de la eh, alteración en la inmunidad innata, a través de la alteración de la inmunidad eh, te, adquirida y así tenemos que la lista que más comúnmente nosotros podemos nombrar, tenemos las aspergilosis la mucormicosis, o la candidiasis, la criptococosis, la hialoide, y feoifomicosis, la neumocitosis. Y como les digo, esta lista de hongos capaces de producir micosis oportunista continúa incrementándose con el tiempo. En cualquiera de las micosis que nosotros vamos a considerar, vamos a tener que tener en cuenta cuál es el hábitat del microorganismo, dónde se encuentra ese microorganismo y cómo llega ese hongo, con qué factores de virulencia llega a producir, producir la micosis. Y el huésped, ¿qué factores predisponentes tiene para el desarrollo de la micosis? O sea, debemos considerar estos tres elementos que están en juego, el hábitat, el hongo y el hospedero. Con respecto al hábitat, vamos a decir que algunos hongos tienen un hábitat universal, o sea, que son cosmopolitas, que están distribuidos sobre todo el planeta como por ejemplo lo son los aspergillus, como son los mucorales, como son los fusarium. Otros están localizados en determinadas áreas geográficas y acá tenemos todos los hongos productores de micosis sistémicas endémicas, como por ejemplo lo, la coxidoidomicosis, la paracoxioidomicosis, la histoplasmosis, que son los hongos considerados endémicos en nuestro país. Y acá figuran las áreas geográficas, así por ejemplo para la histoplasmosis, esta que está eh, en un color rosado, para la paracoccidioidomicosis figura en un color verde y la coccidioidomicosis que figura en un color verde más oscuro que corresponde a la zona precordillerana de nuestro país y en el noreste eh, del eh, territorio eh, brasilero. El hábitat según el reservorio, de los hongos, lo vamos a tener que considerar que algunos van a ser parte de la biota normal del hombre y otros van a ser parte, los hongos, de la biota ambiental. Aquellos que forman parte de la biota normal y están siempre presentes, podemos decir que este, tenemos a cándida, especies de cándida, donde la podemos encontrar en regiones mucosas como la mucosa oral, la mucosa vaginal, el tracto gastrointestinal y la piel eventualmente puede ser colonizada o puede estar eh, presente de especies de Candida, Especie de Malasecia, fundamentalmente porque Malasecia es un hongo lipofílico, busca regiones donde tenemos gran cantidad de sebo cutáneo, por ejemplo, el pliegue nasogeniano, el pliegue retroauricular, y en esa zona el hongo puede encontrarse como formando parte de la biota normal. Especies de Trichosporon comparten con la Candida los mismos nichos ecológicos. Y algunos hongos tienen una. Eh, digamos, eh, son portados por el hombre en forma transitoria. Esta portación en forma transitoria se da en especies de dermatófitos que son antropófilos, donde nosotros sabemos que el reservorio tiene que ser humano, ya sea el hombre enfermo o que puede portarlo. La portación, o sea, de esos dermatófitos se puede hacer en los pliegues interdigitales de los pies, se puede hacer en el, en el cuero cabelludo, de manera que entonces vamos a tener aquellas especies que son antropófilas, como eh, que forman parte de la biota en forma transitoria. Y acá tenemos tricofitón rubrum, tricofitón tonsura, tricofitón interdigitale. Otro microorganismo que también puede ser portado por el hombre en el árbol respiratorio, en el tracto respiratorio bajo, es neumocitifirobesi. Esa aportación aumenta, sobre todo en casos de pacientes que tengan enfermedades pulmonares crónicas, va a aumentar la aportación por este microorganismo. Como formando parte de la biota ambiental, algunos hongos viven sobre restos de vegetales y el suelo, de esa manera estos hongos pueden entrar al individuo por vía traumática o pueden entrar al individuo por vía inhalatoria y otros viven sobre los animales y de allí el animal puede transportar, puede eh, ser la fuente de contagio eh, para el hombre. ¿Cómo los hongos pueden producir lesiones cutáneas? O sea, estas lesiones cutáneas pueden ser porque directamente esté en contacto con algún microorganismo o porque haya colonización de la capa córnea. Y acá tenemos, en este caso podemos tener a los dermatofitos ¿eh? que eh, pueden este, utilizar la queratina y en ese caso pueden producir manifestaciones cutáneas de las dermatomicosis. O la misma levadura también que coloniza la capa córnea y por factores endógenos puede dar lesiones fundamentalmente en los pliegues. También puede haber micro y macro traumatismo que permiten la invasión del hongo a las capas más profundas y en este caso tenemos los hongos que producen micosis profundas localizadas o micosis por implantación traumática. Pero también los hongos pueden llegar a producir manifestaciones cutáneas por diseminación hemática, por eh, trombos que llegan e impactan en la, en la piel y dar manifestaciones cutáneas. Acá tenemos los hongos productores de micosis sistémicas endémicas, pero también muchos hongos oportunistas, como lo son la Candida, los aspergillus, especies de Fusarium. Sí. Según la vía de transmisión, la vía inhalatoria, los hongos tienen que tener partículas suficientemente pequeñas en su forma saprofítica y esas partículas pequeñas son las que pueden entrar por vía inhalatoria y llegar a nivel del alvéolo. Porque si no, los mecanismos defensivos del aparato respiratorio, las cilias y este, el mucus, hace que eh, no lleguen a nivel del alveolo si son más grandes, de mayor tamaño, mayores de 4 micra, y como consecuencia de ello pueden ser o expelidas o pueden ser deglutidas e ir la, al aparato digestivo. ¿Cuáles tenemos acá en estos hongos? Fundamentalmente, como ejemplo, podemos nombrar los hongos productores de micosis sistémicas endémicas: la histoplasmosis, la coxidoidomicosis, la paracoxidoidomicosis. Pero también hay otros hongos que son oportunistas que también pueden entrar por vía inhalatoria, porque recordemos que los hongos oportunistas pueden tener estas vías, como por ejemplo la aspergilosis puede tenerlo, ¿sí? eh, eh, la nemocitosis también. O sea, tenemos varios microorganismos que también penetran por vía inhalatoria. Para considerar los factores del hongo capaces de producir una micosis, debemos tener en cuenta lo siguiente. Si hay hongos que son patógenos oportunistas, ¿qué queremos decir que sean patógenos oportunistas? Que aprovechan determinadas condiciones, alteración en la inmunidad innata, alteración en la inmunidad adquirida, o sea, en la respuesta tipo TH1, este, alteraciones en las barreras, alteraciones metabólicas, y, este, y son, en estos casos, todos estos hongos patógenos oportunistas los que son capaces de eh, producir enfermedad. O sea, la enfermedad va a aparecer, la micosis va a aparecer cuando existe una condición predisponente. Acá tenemos cándida, especie de cándida, pero la lista es, es bastante larga y no acaba. Patógenos primarios son aquellos, a, aquellos que son capaces de iniciar una enfermedad en hospederos aparentemente sanos como por ejemplo, histoplasma casulatum, que es capaz de producir una infección, individuos aparentemente eh, competentes eh, pueden producir lo que llamamos una micosis infección. Los hongos presentan determinados factores de eh, virulencia para poder establecerse y, y producir la infección. La habilidad para crecer en los tejidos del huésped requiere que la actividad metabólica por parte del hongo pueda realizarse a 37 grados para poder tomar y metabolizar los nutrientes derivados del hospedero. Además, los hongos deben poderse adherir para poder este, establecerse como principal paso en, durante la infección. Luego, para la invasión y la diseminación, los hongos cuentan con diferentes enzimas, proteinasas, fosfolipasas que pueden facilitar la invasión dañando y degradando a las membranas celulares y a las proteínas extracelulares, y como así también de toxinas que también están implicadas en diferentes mecanismos delante de la invasión y la diseminación. Por ejemplo, una de las toxinas que nosotros conocemos en Aspergillus fumigatus es la gliotoxina, que produce el enlentecimiento de la cilia del aparato respiratorio y daña también al aparato respiratorio, al tracto respiratorio. Por otro lado, sabemos que las cifras son capaces de sensar el contacto, la cual ayuda a dirigirse hacia las capas de las células de menor resistencia en los tejidos del hospedero. Esta propiedad que se denomina tropismo, Pueden circular dentro de los fagocitos, dentro de los macrófagos o dentro de los neutrófilos, de manera de tener también un proceso de diseminación en los diversos tejidos del hospedero. Los patógenos fúngicos han desarrollado Mecanismos de estrategia para la captación de elementos que son vitales para la célula fúngica. Así por ejemplo la captación de hierro, tienen sideróforos y además pueden ser capaces de producir la reducción férrica en el interior de la célula. Tienen proteínas ligadoras de calcio, zinc, entre otros elementos que son vitales para el hongo y que actúan como cofactores en muchas reacciones celulares. Otros factores de virulencia que le ayudan a neutralizar los intermediarios reactivos del nitrógeno son la producción de enzimas como catalasa y superóxido de mutasa. Con respecto a los pederos, podemos decir que contribuyen a impedir el establecimiento fúngico, la integridad de la barrera epitelial, la integridad de las mucosas, las secreciones, en mucus, las lágrimas, las enzimas, la acidez gástrica. Y por otro lado, la biota, por la competencia por los sitios de adherencia y los nutrientes, contribuyen a impedir el establecimiento fúngico. Como parte de la inmunidad, tenemos el complemento. Los hongos son capaces de activar el complemento y los mecanismos inflamatorios son importantes para el control de la infección. Por otro lado, debemos decir que los hongos no son sensibles al complejo de ataque de membrana por la estructura de su pared. Para el control de los patógenos, extracelulares. Podemos decir que es necesario un buen recuento de células fagocíticas y función de esas células fagocíticas, un buen recuento de neutrófilos y funcionamiento de esos neutrófilos, como también es necesario la respuesta adaptativa celular para el control del patógeno. Cuando el patógeno se ubica en el interior de células fagocíticas, como por ejemplo el interior del macrófago, encuentran ellos un nicho protegido. Y es necesario en este caso la activación de una respuesta de tipo TH1 que dependerá de la activación de los receptores de reconocimiento de patrones de los PAM del microorganismo. Y aquí es, es crucial esta activación para el control del patógeno. El reconocimiento fúngico se logra mediante la detección de componentes de la pared celular, de la cápsula y de componentes moleculares eh, asociados a eh, los patógenos intracelulares por parte de receptores de reconocimiento de patrones, ya sean estén solubles, estén uni unidos a la membrana de las células del despedero y en especial los toll Receptor. El reconocimiento por parte de la inmunidad innata de los hongos lleva a la traducción de señales que conducen a respuestas funcionales, como la activación de la fagocitosis, la liberación de citoquimas y de quimoquinas y la modulación de la respuesta inmune adaptativa. Tras la infección micótica inicial, las células inmunes este, innatas, incluidos los macrófagos, los neutrófilos y las células dentríticas, liberan citoquinas como la l 12 IL-10 o IL-18. Dependiendo en el marco de las citoquinas en que se diferencia un linfocito TCD4, se diferencian distintos perfiles de la respuesta inmune. Un perfil tipo TH1 hace que se produzca interferón gamma y TNF alfa, que es importante para el control de las micosis sistémicas endémicas, o sea, resulta una respuesta protectora, ya que se produce o se traduce en la formación de granulomas que contienen, digamos, la infección fúngica. Si eh, se produce una respuesta tipo TH2, donde las, las citoquinas que se van a producir son la IL-4, IL-5, se produce formación fundamentalmente de anticuerpos y entonces es una respuesta inadecuada para el control de las eh, micosis. Así, por ejemplo, podemos, saber que, podemos ver que en la micosis sistémica endémica con alta producción de anticuerpos se asocia a, a eosinofilia y a un eh, mal control de la micosis. En la aspergilosis broncopulmonar alérgica también se produce una respuesta de tipo TH2. Si este, se genera una respuesta a un perfil tipo TH17, se generan interlupina 17, interleukina 22 y estas resultan protectores en la candidasis oral, en la candidasis orofaringia. La respuesta inmune celular, o sea la respuesta adaptativa celular, es uno de los principales mecanismos del control que tenemos de las infecciones fúngicas producidas por patógenos primarios, como son Paracoccidioides brasiliensis, que se observa en esta diapositiva con una coloración parduzca debido a la eh, presencia de, está eh, con grocot. Se observa como una levadura y esta levadura eh, que tiene una típica pared gruesa y es una levadura multibrotante con el aspecto de una rueda de timón. En la parte central se observan las esferas típicas de eh, coccidioides eh, eh, cargadas de endosporos. Y en el otro extremo encontramos un macrófago que está respleto de las células de levaduras características de histoplasma casulatum. Estos hongos que son dimorfos se encuentran en el suelo, e ingresan por vía inhalatoria, propábulos que tienen tamaño suficiente para llegar al nivel del alveolar y en el alvéolo se eh, traducen en las diferentes formas dimórficas para poder este, subsistir en los tejidos de los tederos. Y la manera de contener el proceso infeccioso es a través de la inmunidad adaptativa celular, que se traduce a través de un perfil tipo TH1 con la formación de un granuloma que contiene el proceso infeccioso. Con respecto a la producción de anticuerpos que se puede producir durante eh, cualquiera de las nicosis, vamos a decir que tienen función en los anticuerpos, como sin eh, neutralización, activación del complemento, pero sin embargo los anticuerpos por sí no ejercen una acción protectiva en el individuo. A manera de ejemplo, vamos a integrar la respuesta inmune innata y adaptativa celular. Así por ejemplo, los artroconidios de coxilloides que se encuentran en el suelo pueden ser aerolizados, e ingresar por la vía respiratoria. Ya en el interior del alveolo sufre la transformación a su forma parasitaria de una esfera con múltiples endosporos. La inmunidad innata en general no puede controlar el proceso infeccioso y el microorganismo puede diseminar por vía hemática al sistema reticuloendotelial. Al montarse la inmunidad celular adaptativa, que se traduce en la formación de un granuloma que se observa en la figura por la visualización de una célula gigante, se controla el proceso infeccioso. La producción de anticuerpos produce un fenómeno de fiendori hopli que se visualiza en la coloración de metocilina y eosina como clavas acidófilas alrededor de la esfera con los endosporas.